Eh, no prometo mucho, usar mucho el lunar, pero está bien Ahora you know vamos a aceptarle a Emi y a ZPL. ahí está, listo Ahí está, por favor, luego el juego del calamar Nada, terrible ¿eh? ¿Me saludas? Es que estoy haciendo unos retos Que me pre... eh, un salito Parrot, OP Y ahí está, señores A ver a si sí prendimos mucho más temprano. Eh, XD era mejor eh, para Semana Santa. Es pues suave. El de paga. Se ahí. Ah, okay. eh, vamos 100% todo ready. Así es, mis estimados. Así es, vamos. Eh, ¿Qué onda, Coco? ¿Cómo vamos, papá? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué, Coquillo? Ay, ay, ay. Ya todavía cinco personas, vale La idea es que tenemos que quedar eh, De primeros, o sea, literalmente No tiene que haber nadie más vivo, vale Bienvenido a todos los muchachones que van llegando Un abrazo, un abrazo enorme Bienvenidos, bienvenidos Haz otra en Semana Santa, ¿sí o okay. qué? A ver, pero ya Semana Santa Bienvenidos muchachos A ver, no sé por qué justo en este momento Se colocó la parte del mix Que es como pura música así Triple X Hola brother, estoy haciendo retos A ver si me ayudas a cumplir uno. Eh, espérame porque no, no alcancé a leerlo, ¿vale? ¡Oh sí, sí bebé! Siete, tres, ocho, ¡Oh tres, ocho, sí! Siete, Dedicada bebé. para todos bebé, ustedes, precioses. Eh, bueno Aris, voy a ir a la escuela Voy a dejar farmeando... Eh, ¿qué? Voy a dejar farmeando tú la cois Viene papá y dice porque la PC está prendida? Eh, sigue, decirle que me fui con mi tío Y que me ató a la cama Vale, bro, tranquilo, le digo Elite Parrot OP Bienvenido, papá ¿Cómo va Un saludo Un saludo Se cumplió el reto Espero que se haya cumplido el reto eh, Ahí ya viene mi viaje